Hoy día que estás enfermita te voy a leer un cuento. ¡Sí! Los músicos de Bremen. Había una vez un molinero que tenía un burro que había pasado largos años trabajando en su molino, pero el viejo y cansado animal ya no podía con tanta carga y el molinero decidió deshacerse de él y exclamó, ¡Este burro es cada vez más inútil! Mejor será que lo lleve al matadero. Algo me darán por él. El animal, asustado, al oír a su amo, abandonó rápidamente el molino y decidió partir a la ciudad de Bremen para ganarse la vida como un músico. Cuando iba en camino, se encontró con un perro cazador que respiraba con dificultad. ¿Estás muy cansado? le preguntó el burro. Sí, estoy huyendo de mi amo, que quiere matarme porque soy muy viejo y ya no puedo cazar. No sé cómo voy a vivir ahora, dijo el perro. A mí me pasa lo mismo, respondió el burro. Yo también huyo de mi amo y voy a Bremen porque quiero ser músico. ¿Quieres venir? Podemos formar un dúo. Al perro le pareció una muy buena idea y partió junto al burro. Cuando iban en camino, se encontraron con un gato que estaba sentando, sentado a la orilla del camino. ¿Estás cansado? le preguntó el burro. Es que soy viejo y no puedo correr detrás de los ratones y mi ama no me quiere. No te preocupes, respondió el burro. Nosotros huimos juntos. ¡Y vamos a Bremen! ¡Queremos ser músicos! ¿Quieres venir? El gato aceptó feliz y se fue con ellos. Esa tarde, al pasar por una granja camino a Bremen, escucharon un gallo que cantaba con todas sus fuerzas. Al oírlo, el burro, el burro le preguntó, ¿Qué te sucede? ¡Mi ama tiene invitados! Y ordenó cocinar al gallo más viejo del corral. Y yo soy el más viejo, respondió el gallo. ¡Eso es horrible! exclamaron todos. ¿Por qué no vienes con nosotros? Vamos a Bremen y queremos ser músicos. Podemos formar un cuarteto. Y los cuatro animales se fueron caminando juntos. Mucho rato después, andando y andando, vieron una luz. ¡Es una casa! ¡Vamos a comer algo! Dijo el burro. Al llegar se asomaron y vieron una mesa con mucha comida. A tres hombres que, rep que se repartían unos sacos llenos de monedas de oro. ¡Son ladrones repartiéndose un botín! Dijo el burro. Hay una forma de echarlos de la casa, dijo el gato. Cada uno en solitario no será capaz de, ayun de ahuyentarlos. ¡Pero juntos podemos! dijo el perro. Todos estuvieron de acuerdo y al instante el burro miró por la ventana, el perro saltó sobre su lomo, el gato trepó sobre el perro y por último el gallo alzó el vuelo y se posó sobre el gato. Entonces Juntos se pusieron a cantar a todo pulmón. Los ladrones, espantados al oír el griterío de los animales, huyeron y se perdieron en el bosque. Y los cuatro amigos, felices, se encontraron tan cómodos en la casa que decidieron quedarse a vivir allí. ¿Te gustó el cuento? Sí, quiero otro. Mañana te cuento otro. Bueno...